Hola, hola, hola. Bienvenidos a la clase número 6. Ya estamos completando la primera semana porque es un video todos los días. Un video por día de 3 minutos aproximadamente cada uno. Se me excedió uno y bueno, y 3 minutos y pico casi todos. Bueno, eh, vamos a la clase. Hoy es una clase eh, en el que te pido que prestes atención. Eh, vamos a ver... ...las palabras claves de los tres signos de fuego... ...y para eso tenés que tener en cuenta una cosa... ...los signos de fuego son los tres de polaridad eh, masculina... ...Aries, Leo y Sagitario los tres son masculinos... ...pero tenés un signo de fuego, Aries, que es fuego cardinal tenés un signo de fuego que es eh, fijo, leo, que es fuego fijo, y un signo de fuego mutable, que es sagitario. Por eso yo digo que los signos de fuego, por ser masculino, son de acción. Los tres signos de fuego son de acción. Pero ten en cuenta que uno... Aries es un fuego explosivo, es cardinal, es iniciador. Es ese fuego que uno tira un fósforo en una eh, eh, en gasolina y entonces estalla, pero así mismo se apaga. Mientras que el fuego de Leo es la antorcha, es el fuego siempre encendido, siempre perenne. Si ¿sí? es una antorcha que nunca se apaga. Y el fuego de eh, Sagitario es la brasa. Eh, es eso que no sabemos si está encendido o no. Por fuera la vemos eh, grisecita, ¿vieron? Y adentro el corazón está más encendido que nunca. Eh, esa es la gran diferencia entre los tres signos de fuego. Por eso decimos que Aries... Representa el, el emprendimiento, la iniciación, la guerra, la lucha. ¿sí? Mientras que Leo representa la nobleza, la vitalidad, la fortaleza. Y Sagitario representa lo filosófico, lo aventurero, lo idealista, ¿sí? lo interno. Bueno, te invito a que mañana escuches el video sobre los signos de tierra, los tres signos de tierra y sus palabras claves. Te recuerdo que acá tenés este manual que lo puedes comprar en la librería lulu.com si querés comprarlo o pedirme el pdf totalmente gratuito. Este manual lo hicimos nosotros en el CAF, Centro Aprender Astrología Fácilmente. Te mando un abrazo muy grande y hasta mañana.